de personas pertenecen al sector gremial y del cual el 90% son mujeres, mujeres que trabajan día a día, que llevan el pan para el sustento de sus hogares, para la educación de sus hijos y por tanto, por eso él se constituye pues en un fondo muy importante que va a un sector que antes no podía acceder al crédito de la manera que ahora lo va a poder hacer porque le ponían las entidades